Muy buenas tardes amigos de YouTube, amigos de Urbonera, amigos del reciclaje en general. Ahí hemos quedado pendientes en explicar el, las diferencias más importantes en cuanto al compost y el vermicompost, ¿sí? Como el que tenemos aquí al lado de, de Urbonera. Entonces, básicamente vamos a, a enfocarnos en organismos que intervienen en esta descomposición de materia orgánica, y después un poco hablar de la práctica, de cómo es esto de, de llevar adelante el compost o mi compost, para que uno después decir, hago compost, qué espacio tengo, o a ver mi compost. Entonces, en el compost intervienen básicamente microorganismos, ¿sí? Bacterias. Son las encargadas de eh, comerse, entre comillas, ¿no? Degradar esa materia orgánica para convertirla en este compuesto estable, hemos hablado el otro día, que es el abono o compost, ¿sí? En el vermicompost, el agente interviniente más importante, por supuesto que son las bacterias, hongos y demás, pero es nuestra apreciada lombriz, y hablamos de la lombriz roja californiana como referente del vermicompost, dadas características que en otro momento las explicaremos. Entonces, específicamente, compost, bacterias, vermicompost, bacterias, más lombrices. ¿Qué diferencias hay en cuanto a esto? Bien, en el compost, ya como en todos los libros habremos visto, hay tres fases de temperatura y de tiempos. entre Hay datos desde 15 días a 6 meses, el proceso de compostaje. El vermicompost es mucho más rápido. Estamos hablando de días o semanas en lo que tardan estas lombrices junto con las bacterias para descomponer, digerir y evacuar este lombricompuesto o humus de lombriz ¿sí? en el compost es muy importante el volteo regular de la masa para oxigenar ¿sí? hay bacterias que necesitan oxígeno humedad para comerse esa masa aquí en el vermicompost una de las cuestiones más prácticas es que el trabajo de volteo lo hacen las propias lombrices uno no tiene que estarle encima y preocuparse por la aereación. Esto para mí es fundamental. Menos trabajo y más rápido. ¿sí? Otra característica en cuanto al compost y el vermicompost. En el compost se pierde mucho nitrógeno como amoníaco, amonio, ¿sí? se, va, se va como gas. El vermicompost, su composición química, ¿sí? la caquita de las lombrices, es muy superior al compost sí entonces resumiendo compost bacterias 100% bacterias ya hablamos del compostaje en cajas apiladas ajenos al compost sobre eh, cajas sobre la tierra donde han intervenido otros insectos Si ¿Sí? hablamos de compost propiamente dicho cuando hay eh, toneles o cajas etcétera que hacemos compost ¿sí? bacterias ciclos mesófilo termófilo o se aumenta la temperatura y baja ¿eh? y un compuesto que tarda entre 15 y 6 meses en eh, transformarse ¿sí? recuperarse de la materia orgánica el vermicompost no hay subidas tan abruptas de temperatura la lombriz vive entre 15 y 40 grados es una de las más resistentes a altas temperaturas Sobreviven también al invierno a la nieve etcétera lo importante es que no hay subidas de temperatura en el vermicompost se evita esa subida de temperatura porque las lombrices se comen toda esa masa orgánica que están digiriendo las bacterias. ¿sí? En realidad las, las lombrices succionan todas las bacterias que se generan alrededor de esa masa. Y el producto final es muy superior. ¿sí? Espero que les ayude a tomar decisiones en cuanto a si hacer compost o vermicompost. Me parece mucho más práctico... Y, y rápido hacer vermicompost con un par de lombrices que uno adquiera la multiplicación es enorme enseguida uno ve la diferencia de velocidad de menos trabajo no hay que estar tan encima uno lo tira ahí obviamente cuidando ciertas pautas no sobresaturando el sistema y demás sí y el resultado no solo es más rápido sino que es mucho mejor nutricionalmente ¿sí? ya está estudiado la de lombriz ingiere X cantidad de sustrato y libera una proporción mayor de fósforo, calcio, magnesio, nitrógeno, que es lo más importante para nuestras plantas. ¿sí? Así que amigos, espero que les haya gustado, si hay alguna consulta, duda al respecto, por favor, por el Facebook, por la página, eh, personalmente, como ustedes gusten. Hasta la próxima, si les gustó den un like, suscríbanse y nos vemos la próxima.